Hola a todos chicos, este primer showmatch de septiembre del 2020 con bueno pues con estos dos que se han retado entre sí Bueno, Fran Butter, que busca venganza concretamente de, de un, de un showmatch El primer showmatch que tuvimos en este canal, del primer vídeo prácticamente que tuvimos eh, de este canal Sin contar los mucho anteriores que, que hubo ya con intenciones con Revolver Action, con Chrono Fantasma y tal eh, Que hicimos unos showmatches offline y uno de los primeros fue Frank Bottle y Kevin, ya son conocidos para, por la comunidad los dos. Y tuvieron un enfrentamiento y como bien nos dijo Frank en el primer showmatch de esta nueva serie que hicimos, de que tiene la espirita clavada porque se pensaba que iba a ganar y perdió ese showmatch. Así que vemos este reto entre dos clásicos de la comunidad y dos personas bastante fuertes. Eh, os recuerdo además que Kevin es fuerte, Kevin es... Posiblemente eh, siendo Makoto un personaje bastante popular, es prácticamente el mejor de Europa con Makoto. Sí, no tengo ninguna duda de ello. Y es bastante, bastante fuerte eh, este jugador. Y bueno, tiene bastante muchos seguidores, gracias sobre todo a, a que es un, un gran ejemplo a seguir con, con este personaje. ¿no? Mientras, aparte que en el anterior showmatch, como ya he dicho, ganó a Frambotel. Frambotel que es una persona que... Eh, ha tenido siempre bastantes resultados muy buenos. Ha tenido siempre resultados. Bueno, ha estado en finales y nos ha llegado en top 8 bastante fácil. Eh, hubo una época que llegaba tranquilamente semifinales o finales en, en torneos. Y el reciente Animevo lo tuvimos como subcampeón. Así de que vamos a tener un show match bastante calentito. Porque entre los resultados de Fran Bottle y, y Kevin, que siempre ha plantado cara, vamos a ver. ¿Qué ocurre hoy? También tengo que decir que, lamentablemente, aunque tuviesen el aviso, sabían de que tenían que hacer este showmatch, eh, hasta prácticamente ayer a la noche no estuvo 100% confirmado. Entonces, a ver quién es el que, el que viene más preparado de los dos, o se ha podido preparar con una hora o dos para, para ver cómo entran las cosas. <ríe> Así que bueno, dicha esta introducción, vamos con el combate. Que vemos que de momento el primer romp se lo ha llevado el tagger de Frank Bottle Lo tiene con, después un grab, lo magnetiza. Vamos a ver, intenta agarrarla. Kevin, que. Mmm, Kevin se ha escapado, pero no ha confirmado cómo se le acerca con el, con el golpe que yo llamo el golpe de acercarse de Makoto. Makoto es un personaje cuerpo a cuerpo. Obviamente, como es cuerpo a cuerpo, tiene que estar pegado al oponente. Y tiene bastantes maniobras que es de acercarse, lanzarse encima. Y vemos ahora que le ha salido bastante mal la jugada. Con este 360 de tagger. Que va a ganar la barra suficiente para. No, no lo va a matar. No lo va a matar. Pero va a buscar la guarrada máxima. ¡Qué buena, por favor! Buenísima. Buenísima. Muy buena. Muy buena esta primera partida. Para Fran Bottle. Ahora no me acuerdo si estaban en el primero o estaban en el segundo. Creo que lo tengo en el segundo player. Segundo combate de este primer showmatch de hoy. A ver qué ocurre. Ahora este combate entre los dos del sector 7. Makoto contra Tiger personajes de fuerza física tirando para adelante bueno realmente Makoto es más rise down fuerte, muy fuerte. mientras que tagger obviamente es el grato del juego lento el poema, se puede sentir cómodo tagger en este combate porque tiene que acercarse o sea eh, Makoto tiene que acercarse no eh, esa tiene una distancia que sus brazos para abrazarte te llegan perfectamente y tiene que acercarse no no no tiene. Como otros matchups, que es un bloque perfecto para hacer de bullying o para ir escapando y acertarle fácilmente. Esos combates se puede jugar muy cómodamente. Mientras que eh, Kevin, pues va a tener. O Kevin va a tener. Pues bueno, que lidiar con ese miedo de cuando estás cerca de esos 50% que te puede tirar un grappler como Stagger, ¿no? Pues ahora. Oh, como la... muy buen burst en el momento adecuado Lo que pasa es que tenía muy poca vida A ver qué ocurre, está magnetizada Makoto Se la aproxima, va volando Tiger Con las especiales. ese 5B que es clave Para este combate, ¿Qué va a intentar ¡Oh! Uh, los dos se han liado Qué miedo ha pasado aquí Makoto Estaba... Temblando de terror el personaje. Le sigue el combo perfecto. Que lo está haciendo muy bien. Lo tira para arriba. Puede ser una remontada. Se ha petado el burst. Puede haber remontada ¿Qué pasará? Va a tirar la bola ahora. Eh, Frank no lo hace. Está respetando y le entra. Ese 12. A ver qué sombra haces. Me da igual. Tiro el 12. Y si acierto bien. Solo necesita Montrade. Se le acerca me con este golpe. Este golpe me encanta. Es el mejor para acercarse. Es el movimiento perfecto para tirarse. Para tirarse encima. Y ya tenerlo... Bueno, para ya tener el contacto. Aunque aunque aunque pueda ser aunque puedas quedarte negativo con ese golpe. Sobre todo si tiene Rapid es lo mejor para acercarse. Y, y bueno, tienes el golpe delante. Así que va muy bien para, para esas situaciones. Mientras que vemos ahora... Aquí, ya le ha entrado. Bien, se la juega, ¿eh? Porque eso no... Sin counter no se puede continuar. O sin Rapid. Así de que Frank, si, si está machacando un... El super de, de grab se lo podría colar en medio de, de la presión que puede conseguir. Muy bien como ha volado ahora Kevin. Oh, y el Confirme 5C bola, suerte del burst y al final le ha entrado ese golpe. Venga, 0-2. Vamos a favor de Frank Bottle. Ya os digo, llevo, lleva una temporada fuerte. Después del primer showmatch que tuvimos, eh, lleva una temporada bastante fuerte. No me acuerdo cuál fue el resultado del primer, del primer showmatch. Aparte, que me, creo que fue el primero que hicimos a First to Ten. Además, y no me acuerdo cuál fue realmente, si fue un 10 a 6 o así. Pero desde. Sí, el botella unido, exactamente. Y desde ese momento. Si usted me decir la verdad, he visto que a Frank bastante inspiraba. Desde ese momento empezó. Lo he visto. Bueno, tuvo. No sé qué le ocurrió en el torneo de Barcelona Fighters, que no llegó en el top Pocho. No sé qué es lo que ocurrió, pero el día siguiente en el animevo se lució. No... Bueno, tuvimos un... Tuvimos una final española, subcampeón del animevo. Eh, increíble. O sea. Hemos visto cómo se ha ido poniendo las pilas con Tiger de una forma. Bueno, que siempre las ha tenido, ¿no? Pero parecía como una motivación muy bestia. Muy bien, el combo de Makoto. Lo tira después del Shoryu. Se tira un poco de para atrás. Y entre los golpes le ha tirado el grab. Muy bueno. Lo tiene magnetizada. La tiene magnetizada. ¡Oh! Ese que esquiva el, el 720. Bueno, 360B que esquiva. El grab one, gana una invulnerabilidad allí. Lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien. Ha, ha sido genial, la, la jugada ha sido genialísima. Y me parece muy bien de que ese 360 venza a, a una presa. parece excelente eso. Uf, como se ha jugado allí el, el wake up contra un Tiger con barra de super. Os recuerdo lo mismo que dije en el primer showmatch, chicos. Que... ¡Uh! Ese rapid y ese bajo que ha entrado... Os recuerdo lo mismo que os dije en el primer showmatch, que eh, si no estáis acostumbrados a Central Fiction, habéis jugado a otros Blood Blues, pero no estáis acostumbrados a Central Fiction, eh, Tiger ha perdido la inmunabilidad desde el primer frame a los 360, solo tiene el 720, ¿vale? Entonces sí que te puedes hacer un poco de bullying en el momento en que le atacas, porque el Wake Up pues, ha perdido el 360, pero eh, si tiene súper se la Puede liar, o sea, ahora es el momento Adecuado para Kevin de, de presionar Cómo le ha saltado allá yalo overhead Cómo intenta los parris, Kevin Quiere lucirse delante de todo el stream Delante de todos los espectadores Que tenemos, y le ha salido caro 5000 de daño, magnetizado Y que después, oh, ahora sí Le ha entrado Y la presa Muy bien, le sigue el combo, le puede seguir El combo fácilmente que es grande, pero ha fallado el combo, qué lástima, le va, le va atacando con el salto C, el salto C, puede confirmar, no, demasiado alto estaba, ¿Cómo se está jugando Kevin y ha entrado, ¿Por, por qué no confirmas y al final al menos a piños sueltos se ha dado este round. Venga Kevin, confío en ti para esta. El chat que no sé si le envía fuerzas a la ardilla, y ya toca. tocado, oh ese overhead, recorremos que estamos online. No sé si hubiese entrado eso offline, lo desconocemos, pero son showmatch que lamentablemente nos queda otra que hacerlas Online. Muy buena el Shorri, había fallado el antiaéreo, así que ha tirado el Shorri, se la ha jugado muchísimo, pero ha triunfado la bola, bien, le toca a 5A, pero lo ha magnetizado en el block, ahora está zoneando entre comitas, Kevin, voy ahora a suya, qué lástima, qué lástima, cómo se ha jugado allí con el 300 60B Se ha jugado muchísimo A ver si venía con el golpe Supongo que eh, Probablemente Frambote le ha pasado Que si se lanzaba con el golpe Ese que hemos visto con, Para conseguir el block Y teniendo Rapid Pues ha dicho Vale, si consigo esto Lo mato Y aquí vemos Que se lo va a cargar Se lo va a cargar Aseguramos con Astral Lo cual no hacía falta <risa> Pero tenemos La primera victoria Para Kevin Uno, dos, chicos No sé si la gente... ¿la gente? ¿Ha habido alguien que se ha, la, se ha... Se ha atrevido a... Se ha atrevido A decir un resultado ¿Cómo consigue Active Flow Makoto? Preguntan por aquí El Active Flow básicamente eh, En este combate, bueno, se consigue sobre todo Haciendo instant blocks o presionando Bien, también Lo que pasa es que la forma Eh... Exclusiva de Makoto Sí que esto ya lo desconozco Seguramente tiene que ver con el Drive Seguramente Como casi todos los personajes que tienen algo que ver con el Drive Hola Haruhi que dicen por aquí Por fin un día donde llego al vivo <ríe> Sobre el Astral chicos eh, Bueno eh, Kevin siempre que tiene Overdrive Lo va a colar de esa forma más fácil Pero ya repito lo mismo que dijimos En otro, en otro show match. Eh, un Astral es quitarle muchísima vida a, a Tiger pensad que se puede hacer cuando está el 35% de vida y el 35% de vida de Tiger es muchísima vida es muchísima vida, entonces si has entrado con dos Pokés eh, personajes se pueden copiar el Astral como Makoto pues Poké Poké y hacer el combo que termina con Astral le sale a cuenta porque es que si no, no lo matarías de ese combo así que es posible que veamos más de uno muy bien, ¿Cómo le ha hecho el golpe para el Sledge, ese golpe para acercarse que tiene auto armors eh, se llama Sledge, ¿de acuerdo? Se ha levantado poco a poco para intentar hacer alguna, alguna cosa, alguna cosa fea, como ha intentado cazar el antiaéreo, pero se ha mantenido en el aire, como si fuera un personaje de movilidad aérea, increíble, le magnetiza, le busca la pirula y se aparta, Kevin se aparta un poco de calma, no, se lanza, se lanza, le ha pokeado... Le va a quitar mucho porque ha contaminado el combo con muchísimas as. Como va haciendo el salto, muy bien. No tiene barra de super. Pero ahora tiene bola, se la va a tirar, se la va a tirar. Le ha cazado con el antiaéreo. Muy bien el combo. ¡Uh! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Cómo se ha cruzado! Está mareando. El inbloqueable. Bueno, inbloqueable solo si estás de pie. Así que se podría decir que es un bajo. Y ese combo si te entra la bola te mata. Sí, es un First to Seven. Exactamente. ¡Uh! ¡Qué buena! ¡Qué buena jugada Aquí! Se ha lanzado el Inbloqueable, bueno, el bajo <ríe> Si te cubres bajo, muy bien Si entra un en counter una d como esta, ya veis que Tiene combo asegurado, y aparte Te ha dejado con magnetismo Está entre las cuerdas ahora Kevin ¿Cómo le está volando Frank Bottle? Muy bien ¡Uf! Esa poca distancia con... Y aquí, muy bien, muy bien Aquí ahora Kevin puede aprovechar muchísimo Vemos el daño, vemos el daño se, le puede, se va para 5.000 fácil. ¡Oh! Si sí, no falla. <risa> qué putada. Qué putada. Ya está, estaba a 3.500. Se había activado Active Flow ya. Así que, uff. Era tremendo. Vemos el daño. Se va a los casi 4.000. Y para arriba. 4.000. 4.000. Perfectos. Y, uff, ¿cómo se la juega? ¿Cómo se la juega aquí? El drive. Y ahora es la suya. Esto puede matar. Creo que no ha no confirmado con el, con el combo fuerte Pero bueno, más de 4.000 se va Le deja la pelotita Podría haber matado posiblemente No ha no confirmado eso El terror, el terror Y al final ha entrado ese overhead dándole El empate de Rounds Para intentar conseguir el 2-2 2-2 que puede ser clave para este showmatch Antes de que se separe de distancia Fran Bottle El cual ha empezado con un 2-0 bastante rotundo Y contundente pues Makoto, muy bien, como está pokeando. Le entra al D. Combo lo magnetiza. Y como le está intentando saltar. Pega, se pegan, muy bien. Tenemos el combo de marras. Lo lanza. Y Densein Roll lo sigue. Y terminaremos con un Shorryu empotándolo en, en, en, en, en el suelo. Ha respetado el Wake Up eh, from Bottle. En lugar de rodar, que era su momento, posiblemente ha preferido respetar. Con Taker también es muy buena la decisión teniendo. Ba, creo que tenía barra. Y le ha entrado ese 360B. Uf, no sé qué va a intentar, no sé qué va a intentar. No tiene barra para un 720, pero le entra el 360. No puede matar. Tiene barra. Puede matar. Puede matar. Tira Burst. No le ha parado de milagro. Le entra la presa. Están. Después de esto están a un combo porque tiene Astral. Una presa más y vemos a Astral. Seguramente. Están. Porque Kevin lo confirmaría en un momento. Tiene Shorri, ha pokeado, no le ha entrado ese golpe de refilón y la ha terminado matando con una. Dándole la tercera victoria a Fran un Kevin muy inspirado en este combate. Pero qué lástima esos fallos de Confirms. El online, los nervios, sea lo que sea, es lo que le ha quitado este empate en este momento. Aquí dicen que, deberían de, que Kevin debería dejar de buscar la contra de Amakoto. Es un show match, es espectáculo. Hemos visto cómo Makoto se ha transformado en Ragnar y ha vuelto. Está hablando por el chat, todo enfadado. Pero bueno, vemos como bueno, lo que decíamos: las. Es un show match. Son dos personas que se conocen, dos amigos que juegan muchísimo. Así que seguramente la intención de lucirse la tienen. Quinto combate de este show match. Hola a todos espectadores, estamos. Eh, bueno. Podría ser el principio aún de este showmatch Depende de, de los resultados que Kevin Muy buen reset aquí con el 360 Increíble El grappler, los, los que les gustan los grapplers Siempre he dicho que es imposible que no disfruten Contra un muñeco como este Con un, un, muñeco, digo, con un muñeco como este Tal vez Creo que es de los grapplers más divertidos que existen Ese grappler en su máximo esplendor, Como lo ha matado de, de 3 360 Y ese auto armor es como jugar Es como ver a Zangie en una anime fighting game. Y que mole. Ahora, el problema que tiene este muñeco, ¿cuál es? Cuando... Siempre lo diré. Eh, el juego está concebido prácticamente para... En que los arquetipos funcionan contra los personajes normales. Los personajes de suelo, ¿no? Cuando sacamos un personaje extraño. Es donde este arquetipo. Pues un, un personaje zoner. Un personaje con una movilidad extrema. Es donde lo pasa mal, ¿no? Y aquí vemos cómo le ha respondido con la, la presa aérea. Ha sido brutal cómo ha ganado el ron. Y a ver, a ver... Se le acerca, le hace el pisotón Muy bien, suerte, suerte Que no tiene esa indignabilidad ahora Va pillando La, la cola, está en magnetismo ¡No! Ese, ese, ese parry Le está matando, se está matando Él solo con el parry ¡Uh! Esa, esa bola aérea se lanza Sin miedo, shoryu Va a sacarle el máximo petróleo que pueda Ese shoryu ha fallado, antiaéreo Y ahora sí, ahora sí, ha, ha vuelto a fallar Eso es el online, la magia del online ese 3C precioso en counter. Eso podría matar si no fallas, Kevin. Si no fallas. Porque eso sí que te mata. Está muerto. <risa> Me ha dolido a mí todo. 4-1. No está... No está todo vendido porque solo os digo que los resultados de los combates me han parecido bastante. De momento están bastante más parejos de lo que dice el resultado. Están. Mmm, ha sido todo de. Pues bueno, las que ha ganado botella fiel las ha ganado bien. Pero algunas que. El, podría haber habido un empate si no hubiese fallado Kebab. Eh, se los hubiese llevado y estaríamos ahora en un empate. Han sido esos pequeños fallos. Que bueno, es lo que hay. También. Digo de que los fallos, lamentablemente, eh, a veces perder un combate no solo es un fallo en sí el combate, sino todo el conjunto del combate te trae a eso, ¿no? Así que no se puede decir que, que solo sea por culpa de cierto fallo. Pero vamos a seguir este sexto combate de Thirst to Seven con las esperanzas de que empiece a haber un empate. Buena. <risa> Aquí me están diciendo que puedo decirle que los grapplers suben en la tier list online. <risa> Le magnetiza con el 2D como está, la, la tiene en esquina. Tiene... ¡Oh! Eso se ha esquivado el overhead, buenísimo. Claro, es que el golpe como choca hasta el suelo, da la sensación de que no tenga que funcionar como cualquier otro overhead, pero es un overhead, así que... Muy bien. No so, no, las animaciones no tienen que corresponder siempre a lo que es el golpe. El golpe es lo que es. Y aquí lo hemos visto un, un perfecto ejemplo. Muy buena. Muy buena. Ese antiaéreo como intenta cazar y se tiene que respetar el codazo. Se tiene que respetar. Porque vemos ahora un combo de 4.000. Y... Uop, y... Ale. Sí, sí, es lo que he dicho. Que el... El 13 esquiva eh, Esquiva abajo, esquiva overhead Y el golpe, aunque parezca raro Porque choca hasta el suelo eh, Da igual, es un overhead Y el juego es un ejemplo De que por mucho de que la animación sea una cosa Tiene que ser eh, Bueno, se, se, tiene que hacer caso A la propiedad que tiene realmente el golpe. Si el golpe El golpe es un overhead Y punto, ¿no? Y aquí lo hemos visto, un claro ejemplo Aquí como levanta, muy bien Combo le tira a Shoreyuken para el suelo, pelotita, no hay pelotita. ¡Uh, oh, uh, uh! ¿Cómo se ha jugado aquí eh, Frank? Por, eh, bueno, muy bien. podría haber En block podía haber hecho 360 o la presa aérea. Pensando, ha hecho pensando que, que Kevin por miedo saltaría. Lo ha hecho muy bien. Kevin le tira el D de, de las TANS, de, del Dempsey Roll. Muy, lo ha hecho muy bien porque ese golpe es para mantener, para tener el plus. Y, uff, suerte que no ha tocado el magnetismo. Mirad cómo le llena. Cómo se la ha jugado, pero esto le va a dar la victoria. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, verdad que sí, verdad que sí. Ahí lo tienes. Último rom de este sexto combate. Makoto con, con la magnetización. No ha seguido el combo, no ha podido. Y le entra por abajo ahora. Vemos una lluvia de golpes entre arriba y abajo. Bien, muy bien Le tira Shoryuken Y vamos a ver, pelotita no No rueda, Frank, no va a rodarle Y ha fallado ese 360 Que le va a regalar Más de 3000 de vida Aquí lo vemos 3300 que apurado va ese combo Y al final le entra ese 360 En esquina Es muy jodido que te entre esto Aparte un, un golpe de moral bastante fuerte Porque no, no deberías Dejar que te entre eh, Shorty, Ese salto ve que es glorioso de Tiger Va a haber un Está con magnetismo uh, ¿Qué va a pasar? Uh, uh, uh, podía morir de un grab Aquí ahora mismo va podía morir de un grab Pero están los dos A un mix up, a un combo ¡Oh, Ha fallado Tiene burst, tiene burst Lo va a activar, va a activar Tienes que tirar el burst, no lo hace. ¡Y! ¡Es suyo! ¡No! Están a un piño los dos. ¡Oh, SD! Ese ¡SD! Ese que lo ha tirado para. Porque es el golpe que más se acercaba, sin contar el 6C. Muy bien, rápido, directo, aunque fuera de, de level 1. Mataba, eso ya no lo sé, pero la intención era cancelarlo en especial para tirarse, para, para tirarse hacia adelante y muy buena, muy buena decisión por parte de Kebab. Increíble. Muy muy muy buena plantándose con ese 2-4, acortando la distancia hacia el empate. Yo aún creo en ello. Discreto pero efectivo último golpe dice Junky. <ríe> Muy chulo este, este showmatch, está siendo muy chulo. First to Seven. Chicos. Y a ver, es el principio. Siempre Altar altar o Coliseo Siren es para jugar online. Son los mejores escenarios que van online. Así que es normal que veáis siempre los mismos, ¿de acuerdo? Vemos ese 360 que ha entrado. Si dejas un poquito de hueco para que te lo pueda colar, allí lo tiene. Lo ha intentado de nuevo. Está bien, entre presión no, pero cuando se termina una presión u otra, sí que es un buen momento para lanzarlo y hay que tenerlo en cuenta. Tienes que hacer unas frame traps muy, muy ajustadas para que no te pueda hacer eso. Y bien, allí ese salto B que sirve para cazar cuando están más al aire que tú va muy bien, me encanta ese golpe y sí, pero Kevin, eh, Frank que le ha hecho el combo gastando la bola, la bola la puede usar para magnetizar o para lanzar, para zonear pero sobre todo, sobre todo es la herramienta que tiene de combo es la barra que tiene esa para aumentar el daño de combo, te, te ha entrado con cualquier cosa, pues lanza la bola para hacerte un daño de combo bastante elevado, muy bien, ese 3C Ole, ole, ole. Se lanza con el counter. Aquí podía seguirlo. Hemos visto cómo ha intentado un 6c. No sé si ha sido un fallo de 5c o que el 6c entraba, pero muy bien. Y es eh, difícil calcular a veces la distancia de la pantalla. Le salta con la, con la cola. Bien hecho, Kevin. Se lanza con el, con el mix up. Le lanza el reversal. Se dice otra vez para acercarse. Mantiene las distancias. Pablo ha entrado. Ese 5C. Bola, Mirad el daño. Le ha pagado el burst. Y eso va a ser 3.500. Y ahí vamos, creo, antes. Más los 4.000 de daño. Le ha destrozado la vida. Tiene barra oh, muy bien. Le ha servido para escapar. Pero eso no puede matar. Se termina el combo. No tenía recursos. Y. uy, uy, uy, uy, uy, uy. uy. Va a seguir atacando, Kevin no se lo va a pensar, quizás es el problema que está teniendo con este con este. Frame. Oh, cómo se la ha cruzado con la Hurbox que tiene Tiger. Va a matar, puede matar, va a hacer doble super, no sé qué va a pasar. Sí, sí. No. Te he necesitado gastar rápido porque no estaba en esquina. Pero ese Conterasal que se ha recuperado demasiado pronto. Solo que toques el botón, te recuperas delante. Lo mejor que puedes hacer en ese Conterasal es quedarte quieto. Si lo ves, quedarte quieto. Te quedas en, en el suelo, pero no te puede hacer alguno de sus resets marranos. Muy buen intento. Qué lástima. Qué lástima será. Pero tenemos un 5-2. Muy buena, muy buena. Quizás el problema que está teniendo Kevin en este matchup es que... Sí que está bien que al principio del combate sea tan ofensivo, pero después tendría que plantearse el... el buscar un poco más el time off posiblemente, el mantenerse lejos, el esperar que venga... No querer ir tan rápido, no querer ir tan rápido creo que es lo que está siendo... lo que le está dando estos momentos que está a punto de ganar o que está dando la victoria del todo A, a los combates que podía haber ganado o que está dando la victoria a Frank Bottle Pero no se ha vendido aún ¿no? Aún No ha terminado Octavo combate De este showmatch bien Bien, bien cómo le ha entrado con el Sledge Encounter esa bola otra vez que le ha salido mal Le tira al bursa, ha perdido casi media vida Muy bien tocado por parte de Frank Bottle 5C, muy bien Bien La bola ¡Uh! En 360 en medio del golpe del overhead No sé si se lo ha leído ¡Uh! Cómo se la juega, qué putada ese 5B, 5C Necesitas distancia y no la tienes Y eso le da El primer round a Frank muy buena Frank ese antiaéreo muy bien lo tira para el suelo 2300 empieza la presión Y ha entrado con en ese 12 doloroso en esquina otra vez ese parry porque te la juegas tanto mal que me ha tirado un show 4500, 4700. Bien. Uy, uy, uy, uy. Como ha volado, por la, como ha corrido por toda la pantalla. Voy intentando pillar. Bien. ole pose... Ha fallado el 320. Y aquí podemos ver el daño. Le ha confirmado el starter dañino. Se va a los 4000 fácil. 4400. Y. uy, uy, uy. Uy, uy. Cómo se han respetado los dos. Le ha entrado... Rapid... Burst. Y... Uy, uy, uy, aquí podríamos haber visto un 770. Como ha intentado cazar. ¿Sos que se ha recuperado. ¡La bola! Se veía venir. La bola. La bola. <risa> Difícil... El... Soñar... Con una remontada. Pero... Peores cosas se han visto. Se han visto en torneos. ¡Más y más! Muchas gracias por la suscripción. Sí, señor. Muchísimas gracias. De verdad. No sale el, el emoticono porque estamos en pantalla full. Pero se puede. Se puede aún. Se puede aún. Eh, peores cosas hemos visto. Hemos visto gente yendo a losers. Y después en, en una Grand Final ganar 6-0. a 0 Y en la, en la final de Winners perder 3-0. a 0. O sea, Se puede. Yo creo que se puede aún. Vale, me habían puesto el pas sin querer. Puedes, bueno, tenemos eh, So Match Point, ¿no? <ríe> se podría decir. <ríe> como se ha puesto a cargar en la boca por si le venía con el golpe delante o lo que sea? Le toca ahora Tan, bien allí, muy bien, le tiraba bola. Combo, 5C para continuar el combo, lo levanta, Bum. Bum. ¡Bola! Me encantan las hostias de Makoto, son brutales. Tenemos un personaje de fuerza física total. Y ¡Uy! Se, se tiene que respetar, el codazo se tiene que respetar, es la primera norma que te van a dar los taggers soviéticos. Y muy bien. Ese mix up que no se juega mucho más, No se juega mucho Kevin en tirarlo. Ya lo, lo hemos visto en la primera partida. Ahora hemos visto que Kevin ha dicho: llevo cinco partidas sin tirar ni uno. Y estoy perdiendo. Así que quizás tendría que tirarlo más. Solo tiene que ganar 5 Y tenemos el primer round a esa cuesta arriba. En ese 5B. Le ha entrado el Champ de Está con magnetismo. Le tira el pisotón. Muy bien. Lo levanta. Muy bien esa parte del combo. Magnetismo. Y a ver qué ocurre. ¿Cómo ha tocado? Bien hecho. El truco está en no defender. Levanta. Muy bien. Y chorrio. No tira pelotas Y le ha cazado ahora con el antiaéreo Bien, bien, ese combo Como ha tocado el suelo y ha vuelto a saltar Muy chulo Y presa Pocas presas hemos visto Y me gusta, me gusta También es que te juegas mucho tirar la presa En esta distancia Es tener que entrar a corta distancia contra este muñeco Bien, se ha cubierto el... Muy bien elegido Ya ese... Ese... Ese overhead... Ha estado muy bien como lo ha cubierto porque directamente puedes deducir que por la distancia eh, solo puede hacer del overhead, no tiene un bajo tan. Tan. que llegue tan lejos. Y puede hacer el. Bueno, no lo puede matar. Pero vamos a ver el reset que le va a buscar. Le va a buscar un reset. Vuelve a tener overdrive. Y. A ver. He visto una intención clara de paro y bus. ¡Oh! ¡Oh! ¡La bola! Se tiene que ver la bola. ¡Qué buena, Fran Bottle! Si gana este ron, Frank se lleva el showmatch Se ha comido el una show? en la máxima altura que podía haber seguido. Ese Spark Ball precioso, eh. Ha sido, ha sido precioso. Levanta. C2C Le hace el combo. Lo levanta de nuevo. Termina el Shoryu Y. Ese combo de poques Combo de pokés. Muy poco daño. Pero volvemos a ponerlo en la misma situación. Si Así que imposiblemente. Deje la bola. Ha puesto la bola y. Ha entrado ahora con el Jam B No le mata porque otra vez Un combo poco dañino Uf, ha fallado Y Cruise Trigger, muy bien Y esto sí que puede matar Ahí venía el Super Que mataba Uuuuh, dolor Esa lectura Dolor tiene Rapid para tirar Shorry rápido, o lo que sea, tiene que seguir de aquí, no comerse el reset churrutero. Ha hecho contero a Saul. No, no tendrías que haber resaltado Kevin. ¡No! Oh, ¿Cómo lo ha esperado? ¡Qué buena! Está a un piño de vida. Uf, ¿Cómo se la está jugando? ¡Y ha entrado el Overhead! Se la ha jugado Overhead bajo Rapid. A ver qué ocurre. Ya tiene Overhead. Si hubiese hecho un 360B allí... No te va a poder jugar. No puedes, no puedes confiar nunca en un... En un Tiger Player. Porque en medio del block te puede estar machacando una mayonesa. Y le podría haber salido mal. Pero bueno. Primera victoria de esta cuesta arriba que tiene Kevin. Escalando poco a poco. Es ese juego que con la pala va subiendo. Vale, pues allí ya ha he hecho el primer caminito. De esas cuatro victorias que aún le quedan. Si no quiere... Darle la victoria a Fran, venga, vamos a ver ahora la décima partida de este show match. Un match point por parte de Frank Bottle. Le ha entrado un champfe. Esto es combillo. Un combillo chulo que puede irse a los 3000. Va a los 3000. Lo roza. Y lo tiene donde quería. Muy bien. ¿Cómo se lanza? Bien, muy bien espaciado. Una espaciación genialísima. Es una, una genial espaciación. Eso. Ese golpe. Y vemos ahora cómo. Lo, volvemos a ver la misma situación, cómo le pone el set play Makoto, como bien dijisteis, os del y me preguntaron a qué personaje se asemejaría. Quizás a quien más se asemejaría, parece mentira, porque realmente no, no es que se parezca mucho, pero a eh, quien más se asemejaría seguramente sería Milia Rage, porque es un personaje que es de Rise Down, de, quedar, de ir muy a saco, ir haciendo combos y cuando terminas colocar el set play ¿no? Y aquí lo hemos visto, como además ha, sacado, ha aprovechado esos dos, eh, esos dos supers que tenía. Uf, su recaparado cuando tocaba, pero al final le ha entrado ese 360 a... Ah, es esa es una de las peores situaciones que puedes tener. Y esta es otra de las peores situaciones que puedes tener. En este... En este matchup. Pero tiene en esquina 4000. 700, le ha entrado, al menos le ha entrado ahora, lo tiene en esquina otra vez Y ese combo que está fallando bastante, está fallando mucho Quizás el tamaño de, de tagger está dando problemas Pero empata en rounds, ahora Fran Botel Una colección de malas situaciones, sí, sí, sí, sin duda Ese esa que ha rozado, pero le ha impactado. Está en magnetismo, que es lo que no quieres. Le entra 2D. Y ahora es a suya. Le entra con un confir bueno. ¡Uh! uh ¡Qué buena jugada! Qué, ¡Qué buena jugada! ¡Qué lástima que eso te agarre igual! Y ¡Shoryu! lanzas la mano yo también. Y ahora va, saco. Dice, tengo que de perder, pero me da igual. Se lanza, sigue el combo. Y el antiaéreo. Muy bien. Y ahí lo tenemos. Terminado como con la pelotita. Le confirma la pelotita. Y vemos... Va a haber astral. Va ¡Ay, astral! Porque si no, no, mata. Bien hecho. Aquí como se le ha rellenado el overdrive en el momento justo antes de que a Tager tuviese barra de burst. La verdad es que ha sido tal como hemos tenido antes una colección de más situaciones... La situación que ha tenido ahora, justo en este momento, Kevin, se le han alineado los astros aquí, que en medio del combo, antes de tener, en el, justo en el momento, en el golpe exacto que necesitaba el overdrive, Tiger no le ha subido el burst, pero sí lo tenía Makoto, ha sido... bueno, ya que ha habido más situación antes, y ahora ha tenido buena. Acortando la distancia, 4 a 6, lo ha acortado, se, está, parecía imposible, los astros respetan por 2, dice Kevin, entonces estaría 6, 6 a 6 <risas> eh, Pero parecía imposible, pues allí está dándole duro, yo veo la quinta, lo, lo veo posible, lo veo posible Está siendo muy, muy, muy apasionante Increíble Viendo lo que hemos visto Como lo tenía muy difícil Lo tenía muy difícil El chat creo que estaba pensando ya que se iba a acabar Y Kevin Como ha resurgido muy bien, muy bien tirado el Shoryu Por si acaso había un 360 y ya no se podía tirar una Se Será ha jugado también hay que decir pero bueno, y ahí ha aprovechado ahora ese fallo del 5D, bueno, que ha, hecho, ha sido bastante a propósito creo yo, lo tiene en esquina, lo tira, ese bien, le sale bien el fallo, ya que falla parece que se venda, Frank eh, está tocando el botón para castigarle pero Kevin reacciona inmediatamente a un antiaéreo, ya hemos visto esa situación varias veces se ha cubierto la bola, muy importante saber cuándo Te puede tirar la bola, esa barra que te está Diciendo que tiene bola, no solo sirve Para él, sirve para el contrario También, para que el contrario Pueda ver y decir Ahora me lo puedo hacer o no, tenerlo En cuenta, todos los recursos visuales que hay No son solo para el que lo usa, sino que los Tiene que usar también El, el contrario, cuando tú luchas contra ellos Y le ha dado, mientras estamos hablando Ya tiene este primer round Cara al 5-6 que Puede haber, puede existir La gente está soñando con ese 5-6 Se le acerca, eh, uh, ha cubierto el codazo Le entra con los As Lo importante no es el daño, sino la situación Que viene después, tenerlo en cuenta Y bien Como le está espaciando ahora muy bien Le salta, se la juega por si viene en 12 Pero le ha entrado con el boloncho Le tira a porque sabía que venía mucho daño Y sabía que venía situación Muy mala no tiene la bola, da igual Se ha puesto en esquina, se le cambia al lado Otra vez, le da la, la Vuelta, terminamos con Shoryu y a ver qué ocurre Se levanta con un 12 directamente, no sé qué ha pasado Y le ha entrado un counter Que eso es, ahora sí que es daño, lo tenías a espaldas Eso hay que tenerlo muy en cuenta Contra Tiger, que si lo tienes de espaldas Te lo va a girar y si te lo gira ¡Oh! Ese parry, qué lástima Si te gira, si te gira Con el 360b te da, él estaba de espaldas y te la da a él a ti en el combo. Viene muchísimo daño. ¡Pero bueno! ¡5-6! Este hombre está imparable. Este hombre lo tienes que poner, vamos, en contra las cuerdas para que despierte. Es increíble, es increíble. Le tienes que poner entre las cuerdas para que despierte este hombre. Madre mía, ¿pero esto qué es? <risa> creo que está siendo, posiblemente, con perdón obviamente a, al showmatch que tuvimos más hype de hacer, creo que está siendo el showmatch más espectacular que hemos tenido hasta la fecha en este, en este canal. Creo que está siendo, vamos, el más espectacular que hemos tenido hasta la fecha Lo estamos viendo hoy mismo, en estos precisos momentos, sin saber aún el resultado Simplemente están que Frank, si gana una partida, se lleva el match. Kevin necesita solamente dos, parece un torneo ahora mismo El resultado de, tan como si estuvieran dos a uno a un torneo donde a tres victorias te lo llevas Increíble com, Se come el Sparball Muy bien tirado el Burst Para tener una esquina Vigila Porque te va a buscar el 360B Es la opción Mejor opción de tag. Aquí lo tenemos Frank Está clarísimo Era la mejor opción que tenía La tenía que buscar Se va al daño Se eleva bastante Se puede ir a Bueno, 3.500 Magnetismo Esquina Mix up, tiene barra, le entra 5C Esto es, uh, ha fallado Porque lo mataba, se le ha quedado quieto el muñeco Pero esto es el mix up y lo mata Dándole este primer round De la única victoria Que necesita ya para llevarse este show match. Ese salto B Increíble, y el res, oh, ese miedo o oh, ha tocado, ha sido un counter No ha sido throw racing miss, ha sido Throw counter, se, le entra este de golpe Desastrosa situación ¿No hemos visto peores situaciones? Bueno, la verdad es que no. No la hemos visto peor situación. Estamos, está en una situación muy mala. Se le va. Se le va. Y aquí Frank, que no le ha hecho terminar el sueño a Kevin y a los espectadores que estaban esperando la remontada. Suficiente remontada. Ha hecho algo Imposible, parecía imposible la remontada que ha hecho Kevin, nos tenemos que quedar con esto que ha sido brutal, pero ha sido final, Frank, con la ventaja que llevaba que se ha impuesto en este showmatch.